Bueno, hoy día hemos participado nuevamente en la constitución en terreno para la rebúsqueda de la señora Jimena. Estamos también tratando de colaborar desde nuestro espacio como delegación regional del Maule, con servicios, con recursos, ver cómo podemos coordinar también con la dotación, sumándonos al, al tremendo trabajo que ha realizado el comando incidente dirigido por el capitán Aguilera y secundado por Jorge Rojas, director provincial de emergencia de la delegación provincial de Cauquenes. También hemos mantenido contacto desde el primer día con nuestro delegado delegado provincial Juan Reyes y también por cierto con el delegado regional de O'Higgins... Eh, Fabio, que eh, siendo también de la, de la zona de Rengo conoce a la familia de la señora Jiménez, por eso hoy día también nos hemos desplegado desde muy temprano, estuvimos primero eh, con los bomberos de Chanco, luego acá en el comando de incidente, ayer estuvimos eh, en el recuento de la jornada, en la tenencia de carabinero, hemos visto como habitualmente ya más de 80 personas voluntarias están realizando trabajo. Eh, ojalá el día de hoy podamos avanzar también con resultados exitosos y si no mañana en una nueva jornada estaremos desplegando más recursos porque no escatimaremos esfuerzos para poder encontrar a la señora Jimena, es lo que hemos comprometido también con la familia.